hola tengo hoy una receta de esas que hacía mi abuelita una receta de aprovechamiento una receta en la que vamos a utilizar un ingrediente que normalmente se va a la basura casi yo te puedo decir que el 98 por de las veces termina en la basura y es un desperdicio porque además de que nos lo podemos comer sin ningún problema es una fuente de nutrimentos para el cuerpo, te voy, a, te voy a ir explicando mientras lo, mientras lo eh, vamos preparando esto es cáscara de papa o de patata, la piel, eso que siempre cortamos y tiramos a la basura pues ahora vas a ver cómo se cocina y queda riquísimo eh, vamos a necesitar para esto, esta patata yo la tuve remojada, bueno la cáscara de la patata eh, o de papa, la tuve remojando dos días eh, en agua con sal, primero la enjuagué muy bien, obviamente antes de cocer las papas, primero las lavamos, les quitamos el exceso de tierra y luego las remojé en sal, ya si sí han estado remojadas en sal durante dos días. Tengo también eh, dos tomates pera o jitomate guaje, tengo media cebolla, tengo un chilito y tengo un ajo de muy buen tamaño. Vamos a empezar picando todo esto y te voy contando las propiedades que tiene la cáscara de papa. El fuego lo tenemos en medio tirándole para mucho, medio alto, y vamos a poner la sartén, le ponemos aceitito, del que tú quieras, yo le voy a poner aceite de oliva, no del extra virgen, para que no le dé tantísimo sabor. Eh, eh, aquí en España hay aceite de oliva fuerte y aceite de oliva suave, este es del suave. Entonces, es porque si no sabe demasiado aceite de oliva y no queremos en este caso entonces dejamos que se caliente bien y mientras te cuento un poquito de las maravillas de la cáscara de papa es eh, desde luego que tiene fibra y es lo que más tiene fibra de la papa entonces deberíamos comerla luego otra cosa muy importante y muy interesante es que el índice glucémico de la cáscara de papa es muy bajo. Por lo tanto, si tú le quitas a la papa la cáscara, te estás comiendo solo el almidón. La vuelve un poco más engordadora. Si tú comes solo el almidón, pues engorda, engorda más. En cambio, si le dejas la cáscara, pues evita que sea tan engordadora. Eh, tiene mucho potasio, tiene vitamina C, eh, te puede ayudar para aclarar la piel eso sí no lo he investigado como si es eh, que haces una infusión y luego te la untas no lo sé y por ahí dice mi hermana que saludos <ríe> mi hermana dice que con, la, con el caldo con el que hierves la papa guardas el, el, el caldito y luego te lo pones en el pelo cuando te bañas para que no se te caiga el pelo e incluso te salga más eso no lo he comprobado todavía pero debe tener algo de cierto bueno ya que está caliente la sartén vamos a poner la cebolla, primero que nada la cebollita, la media cebolla te acuerdas, media cebollita, yo me acuerdo de esta receta, es de esas típicas, imagínate esta viene desde la época de la revolución. Yo no sé si aquí en España se acostumbra a comer también. En México sí. Y sabe riquísima. Yo me acuerdo que esa la comía en mi casa. Y mi abuelita me contaba que pues en la época de la revolución. Mi abuelita nació en 1901. Entonces ella me contaba que pues había que comer lo que, lo que encontraras. ¿no? Y, y reutilizar todo lo que, lo que se pudiera. Entonces ellos probablemente lo hacían intu intuitivamente o por ahorrar. Pero ya sabiendo todas las propiedades que tiene, pues es una, una pena no utilizarla, ¿no? En este momento voy a poner chilito. Estos chiles, la verdad, les cuento, son de salva. No pican nada. Vienen de Marruecos, eh, que es lo que más cerca queda de aquí donde se come picante. Pero la verdad es que hay algunos que pican en la parte más cercana al rabito. Este pica eh, muy simbólicamente. Lo cual está bien porque como mis niños no comen tanto chile, pues para ellos está bien. Y le voy a echar el ajote ese que tenía ahí. Que me encanta que sepa a ajo. Lo hago esto porque... Después voy a echar las cascaritas de papa, esto que se sazone un poquito, que se integren los sabores. Luego echo las cascaritas de papa y después el jitomate y los condimentos. A mí me gusta que la cebollita esté casi, casi quemada. Bueno, no quemada, pero que empiece a agarrar con los hitos. Luego le voy a echar las cascaritas de papa. Esto será de unas cuatro papas más o menos, ¿no? las cascaritas de unas cuatro papas aprox. y aquí le voy a bajar un poquito para que no se me pase la cebolla el ajito y el chile y que se empiecen ya a ir sazonando a las cascaritas de papas cuéntame ahí en los comentarios si habías comido tú esto y si sabías de su existencia porque yo la verdad es que lo recuerdo solo de mi familia y nunca nunca he visto en ningún otro lugar que lo que lo preparen ni en ninguna casa ¿eh? me bajo un poquitín a la lumbre en este momento le voy a echar un poco de sal ahí media casi media cucharadita de, de café cafetera como dicen en inglés y esto empieza a oler como no tienes idea lo vas a saber cuando lo empieces a hacer empieza a oler a papita frita empieza a oler a la mezcla con el la cebollita el ajo y el chile es una maravilla ya estoy salivando de verdad <ríe> no es no es broma y en este momento que ya está el fuego clamando por otra víctima le vamos a echar los dos jitomatitos jitomate guaje o tomate pera como le dicen aquí, lo echamos y esto le va a dar un poquito más de humedad a todo bajamos un pelín más a la lumbre y en cuanto el jitomate empiece a soltar su juguito uf, se va a mezclar con todo lo demás, se va a ablandar un poquito más la papita, la cascarita de papa y vas a ver qué maravilla, voy a echar un pelín más de, de sal, ¿sí? le voy a echar pimientita recién molida, generoso, que me gusta que tenga ese picorcito y aquí tengo eh, como estamos en España, te acuerdas estoy cerca de Madrid, como estamos por acá, la mamá de una amiga la verdad es que buenísima onda nos trajo epazote lo, lo secó ella misma el epazote y nos trajo unas hojitas ...porque aquí el epazote pues tampoco existe. Hay en algún lugar en, en, este, en Castilla y León, en el norte de España... ...lo conocen como té, pero en, muy, en lugares muy específicos. Yo donde sé que, que existe es en Ponferrada... ...pero en general no hay mucho de eso, ¿ves? En cuanto cae al sartén, con el juguito del, del tomate... ...ya se empieza a humectar también el epazote... Y empieza a soltar un aroma, pero bueno, riquísimo. Ya nada más nos queda nos queda esperar un poquito más. Como yo no tengo una tapa apropiada para este sartén, le voy a bajar un poquito a la lumbre. Y le voy a poner mi super tapa. <ríe> si tú tienes una tapa mejor, pues ponla. Yo le pongo esta. Y esperamos unos minutitos y después con unas tortillitas calientes vas a ver qué delicia. Esto ya lleva un ratito aquí. ¡Wow! Mira qué rico se ve esto. Las cascaritas ya bien cocidas, el jitomate como lo queríamos. Bien sazonado todo, integrado. Le añadí un poquito de sal porque me pareció que le faltaba. Pero esto está listo para hacerse unos taquitos. Mira, un consejito que te quería dar. Yo no tengo de esas bases para poner las cucharas, entonces, pues lo que hago es que me pongo un platito y ahí las pongo. Y como este es sartén también funge de comal, tenemos un comal, pero la verdad es que como es muy delgadito, luego se nos queman muy rápido las tortillas. Este es el, al ser un poquito más gruesecito y al difundir un poco mejor el calor, sirve perfectamente para un comal. Ahora sí le subo un poquito más a la flama. Caliento una tortillita y ahorita te enseño cómo se ve ya en un taquito. Bueno, como aquí les decía que los chiles son de salva, le puse de mi deliciosa salsa de chipotles que hice yo mismo. Miren mis chipotlitos. Con una receta de mi hermana que me pasó. Y le voy a echar también una zanahorita que está uf, de lujo. Le voy a pedir permiso a mi hermana para ver si me deja poner su receta de los chiles chipotles, son deliciosos, tienen piloncillo, tienen canela, tienen un montón de especias y llegó la hora más esperada del momento así que vamos a probar, a ver qué tal mm. buenísimo, además me recuerda a mi infancia, mm, maravilloso, no te la pierdas sencillísima, súper nutritiva, aprovecha lo que tienes en casa y queda súper bien. Nos vemos a la próxima, por favor, danos like si te gusta, suscríbete a la página y espera nuestros siguientes videos. Chao.